Hola, soy Paolo Rosso de la Universidad Politécnica de Valencia y en esos minutos introduciré el tema de la detección de plagio. Como os podéis imaginar el, el plagio? Eh, es bastante más difícil cuando ha ocurrido un proceso de paráfrasis. Es decir, si ha habido un plagio verbatim, copiar y pegar, el estado actual de los sistemas de detección de plagio consiguen detectar la mayoría de los casos. Por ejemplo, aquí veis los sistemas que han participado en una competición que se organizó en el 2010 y eh, sin entrar en detalle con respecto a las medidas que se utilizan de precisión, recole a nivel de caracteres, si solo eh, nos centramos en esta eh, medida que mm, resume un poco la precisión recall, de recole plage de plagedet, de detección de, eh, de plagio, vemos que los mejores sistemas obtienen resultados muy altos. Mientras en el caso de textos que tienen paráfrasis, como podéis eh, notar, eh, los valores bajan de, de, a un cuarto. Es decir, los mejores sistemas tienen, no llegan ni al 30%. Podéis eh, investigar más eh, sobre, sobre esto en la referencia que tenéis abajo. Aquí está disponible en esta dirección eh, el, eh, este corpus de paráfrasis que ha sido etiquetado con la ayuda de compañeras lingüistas de la Universidad de Barcelona, del equipo de Tony Martí, donde eh, cada eh, paráfrasis ha sido etiquetada en función de una tipología desarrollada en la Universidad de Barcelona, de manera de entender cuáles son los tipos de paráfrasis más difíciles de detectar por parte de los sistemas actuales de detección de plagio. Otra dificultad ocurre en la detección cuando el plagio es traslingüe, es decir, se ha cometido plagio desde un texto escrito en otro idioma. Se podría pensar de traducir luego de analizar el plagio a nivel monolingüe eh, pero no siempre esto es posible. Además, eh, no es eh, muy realístico pensar de eh, traducir todos los documentos a un idioma, ¿eh? todos los documentos potencialmente de la web. Entonces, hay diferentes aproximaciones que se han, eh, se han desarrollado, desde la, la sencilla que se basa en caracteres de enegramas a nivel traslingüe a un, el clasa que se basa en eh, eh, técnica estadística eh, que necesitan corpus eh, paralelo, el CLESA que necesita eh, un corpus eh, comparable, eh, como por ejemplo la Wikipedia, o técnicas que se han desarrollado eh, recientemente que eh, se basan eh, en eh, grafos de conocimiento o tesauros eh, a nivel conceptual. Aquí vemos una comparación que se hizo con respecto a las dos técnicas clase eclesa, es decir, las dos que se basan en corpus comparables, corpus paralelo, y con respecto a los trigramas de caracteres. La comparación se ha hecho utilizando parte de la, de la Wikipedia para pares de lenguaje como el inglés y el alemán, el inglés y el holandés, el inglés y el polaco, el inglés y el español, el inglés y el francés. Como podéis ver de manera bastante sorprendente Técnicas sencillas como los trigramas de carácter se suele comportar, suele tener una una prestación hasta mejor de, la, de las técnicas que se basan en los mismo eh, corpus eh, comparable como Wikipedia. Cuando, pero esta comparación ocurre eh, con corpus eh, paralelos como JRC Aquis entonces, método que han sido entrenados eh, con corpus paralelo, como el clasa, pues suelen portarse mejor. Por lo menos por los pares de lenguaje más similares. Un poco menos cuando los lenguajes en cuestión no son tan similares como el inglés, y el polaco. Es decir, no, no tanto similares a nivel de sintaxis y alfabeto. En estos años se han desarrollado diferentes eh, eh, competiciones sobre detección de plagio. La primera en el 2009 en, la, en el marco de la CPLN y actualmente se está siguiendo con esta competición en el marco del CLEF. Otras competiciones más a nivel translingüe donde se, ha, se han considerado... De idiomas también como el indio o el gujarati han sido organizados en otro foro, el del FIRE, donde este año organizaremos una competición sobre la detección de, de, de plagio en código fuente. Aquí podéis encontrar más información si queréis participar. Y por último... ...hablar algo de reuso de texto en la investigación. Esto es un estudio que hicimos en el marco del, de la CL... ...para ver cuántos eh, eh, autores pues, han reutilizado texto... ...reutilizado texto de sus propios artículos... ...publicados anteriormente o de artículos publicados por otros autores. También se, hecho, se ha hecho un estudio con respecto... ¿A qué tipo de artículos? Y eh, como veis, sobre todo esto ocurre entre artículos publicados en workshop en la o entre artículos long. Y esto ocurre también en el mismo año. ¿Por qué? Porque artículos se pueden eh, presentar como long, como short o en el workshop. Y aquí también la mayor parte de casos se refiere a eh, ...plagio entre eh, artículos que se han enviado a diferentes workshops. Cuando hablamos de plagio, mejor hablar de reutilización de texto... ...porque en este caso la mayor parte de los casos se refieren eh, a autoplagio... ...decimos así, y no a cross plagio, plagio por parte de autores que reutilizan el eh, texto de, de otros... Podéis eh, investigar más eh, estos temas en algunas de las referencias que tenéis eh, en la transparencia finales y podéis contactarme para eh, saber más eh, con respecto a la competición eh, de detección de plagio en código fuente. Aquí tenéis eh, una, una demo de una herramienta que ha sido desarrollada ...aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, también podéis contactarme para hacer ejercicios sobre detección de plagio en, en castellano. Y por último agradecer quien hizo o quien está haciendo el doctorado sobre detección de plagio aquí en la Universidad Politécnica de Valencia... Y también los compañeros de la, del, del PAN, eh, en el marco del cual estamos organizando estas competiciones que he comentado anteriormente. Muchas gracias por vuestra atención.